Muy buenas noches amigos del canal de Carles, ¿cómo están? Seguramente todavía con este sinsabor que nos ha dejado la derrota de la selección en su debut en Copa América ante Brasil, donde cayó goleado por 4 a 0. Si me permiten, voy a leerles antes de analizar este partido el comentario que hice en mi Twitter y que ha tenido aceptación y varios retweets en el en este medio por el cual habitualmente ya la gente se comunica y se escribe, especialmente después de situaciones como el partido de esta noche, un partido que nos ha dejado este sin sabor. Más allá del resultado, es por la forma como hoy día el equipo, el equipo peruano lamentablemente ha mostrado su apatía. A ver, permítame un momento. Eh, aquí está. Muy blandito hoy Perú. Un equipo tímido. Nunca presionó sin anticipación, sin marca, con muchos errores en el medio, regalando campo y balón al rival. Salió muy pasivo, tirado atrás, como no queriendo enojar al rival para no, para no caer goleado, pero igualito se comió cuatro. Pobrísimo, pero. Este es el retweet este es el tweet que ha tenido varios retweets en mi, en mi red social. Y ahora sí, entramos de lleno al análisis de este encuentro. A ver, hoy Perú alineó con Gales en el arco, Corso, Ramos, Abraham, López, Tapia, Yotum, Peña por izquierda, Cueva al centro, Carrillo por derecha y Lapadula, que murió solo como un náufrago. Nunca tuvo una pelota Lapadula. A ver, hoy día el equipo peruano... En lo colectivo, completamente desconectado, pero lo que es peor, sin alma. Un equipo, como decía en mi Twitter, tímido, sin carácter, como no queriendo enojar al rival para evitar que éste se enfurezca y muestre lo mejor de su juego y lo termine goleando. Y lo más triste para el equipo es que el equipo brasileño no se enfureció ni fue un equipo agresivo, sin embargo, con lo poco que hizo, pudo hacer cuatro, cuatro a cero. Eso es lo preocupante, que prácticamente caminando y sin despeinarse, como se suele decir en los, en los términos futbolísticos, Brasil goleó a Perú. Sometió a Perú sin mayor esfuerzo. Eso es lo preocupante. Y ahí el punto de este análisis. Porque Brasil hoy además mandó un equipo que habitualmente no es el titular. Chiche, como dicen los brasileños a su entrenador, Tite en español, había dicho en la conferencia previa al partido que Perú precisamente llegaba con varios meninos, es decir, con varios jugadores jóvenes porque habitualmente no estaba el equipo que juega con Guerrero, con Farfán, y los mencionó él mismo, Zambrano, y todos los que normalmente, por ejemplo, jugaron en la final de la Copa América anterior, con Brasil. Entonces, Tite o Chiche, se animó y puso, por ejemplo, a Ederson en el pórtico, que normalmente no es el arquero titular de Brasil, jugó con Danilo Ederson, Eder Militao, Thiago Silva y Alessandro, hasta ahí sí, jugadores habituales en la parte de la saga de Brasil en la línea defensiva, Fabinho Fred, que fue uno de los puntos altos esta noche, y ahí por ejemplo, hizo jugar a Everton Cebollina, que no es Cebolina, que no es habitualmente titular en el equipo brasileño, y en la delantera jugó con Neymar, Barbosa que no es tampoco habitual titular y Gabriel Jesús, que tampoco está jugando actualmente como titular en el equipo brasileño, entra en los segundos tiempos, entonces hizo una mixtura, y con ese equipo Brasil salió a jugar ante Perú. Y todos que habíamos quedado con esa buena sensación que dejó, no solo el resultado en Ecuador, sino también la forma como jugó el equipo peruano, pensamos que hoy día, se iba a ver una continuación de eso. Sin embargo, grande fue la decepción porque desde el minuto inicial se vio a un Perú que le dio a Brasil el terreno de juego y el balón. Perú nunca anticipó, nunca trató de defender, no arrinconado en su en su área sino de su medio campo hacia adelante para tratar de anticipar y hacer que a los brasileños les cueste llegar al área peruana no hizo eso pero Perú lo que hizo fue replegarse cuando tenía la pelota la jugaban del centro hacia la derecha o del centro hacia la izquierda o hacia el arquero o si estaban progresando en algún momento en su media cancha Volvían a retroceder el balón, un equipo sin dinámica, sin movimiento, solamente esperando a que los brasileños cuando tenían la pelota tratar de buscar alguna aflicción o tratar de marcarlos, tratar. Pero nunca en efectividad una marca como se debe hacer. Y cuando Brasil les odió dijo, ok, vamos a jugar tranquilos, pero igual te voy a atacar. Y Brasil tuvo la pelota, intentada por la izquierda, con Cebollina, Neymar y Fred, que se convirtieron en los ejes del equipo brasileño, trataban de buscar la presencia tanto de Barbosa como de Gabriel Jesús para tratar de ingresar al área, al área peruana y lo lograban obviamente sin mayor peligro porque eran los primeros minutos del juego pero no tardó tanto en lograr su cometido Brasil de empezar ganando el partido temprano porque a los 11 minutos precisamente en una jugada de Neymar en el que le da un pase hacia la izquierda a Cebollina, este saca un centro la defensa peruana impávida, ve cómo la pelota cruza todo el, el área rival el área peruana, perdón, y esta logra tener conexión con Gabriel Jesús, quien le da un pase a Alexandro, que estaba en el corazón del área peruana, y este remata y vence a Galés. 11 minutos del primer tiempo y ya Brasil ganaba 1 a 0 sin mayor esfuerzo, únicamente tocando la pelota, jugándola como ellos la saben hacer, rotando, abriendo las bandas, especialmente por el lado izquierdo de Brasil, y ya ganaban 1 a cero. A partir de ahí, Perú, todos los que estábamos viendo el partido decíamos, alguna reacción va a tener, va por lo menos a atreverse a salir un poquito más. No. Ahí estuvo la sorpresa ingrata de los que vimos el partido y empezábamos a analizar, seguramente como ustedes viendo el partido, decíamos ¿qué pasa? O sea, nos están ganando 1 a 0 y el equipo mantiene la misma actitud, es decir, tener la pelota, tratar de derrotarla, tratar de que pase como que pase el tiempo, pero nunca buscando una penetración, nunca buscando una incursión por el, por el lado derecho con Carrillo o por el lado izquierdo con Peña, porque Peña estaba más concentrado y más atento a impedir que el a impedir que Brasil juegue, es decir, más en función defensiva, y aquí hago un paréntesis, creo que cumplió bien ese rol. El de impedir, el de tratar de que no vayan tanto por su banda, pero tanto Peña como López, que creo yo, de todo el equipo peruano, fueron los que rindieron y cumplieron dentro de la función que les toca, fue muy poco, dos jugadores que hagan un partido regular, es poco para tratar de querer lograr un buen resultado con los brasileños porque los otros nueve y también voy a poner a Galoise dentro de los que cumplieron un partido más o menos y los otros ocho sí, nada porque hoy día Tapia, que habitualmente es uno de los puntos más altos de Perú hoy día estuvo mal malísimo Siempre haciendo una jugada de más, cayéndose, perdiendo la pelota o cuando la intentaba ir a pelear, es decir, a tratar de ganar, como se dice, los rebotes o ir a ganarle en la anticipación a los brasileños nunca pudo. Se terminaba cayendo. Seguramente la cancha estaba mala, como lo dijo Galese al término del partido, donde él decía que incluso no se podía ni sacar la pelota cuando él quería despejarla para ponerla en juego, pero la cancha mala estaba para los dos, los brasileños le ganaron jugando en la misma cancha y le hicieron cuatro, yo me pregunto entonces si la cancha hubiera estado bien, hubiera estado buena, ¿cuánto le hacían? 5, 6, 7, 8 cierro paréntesis, Tapia, de hecho de un error suyo, propio, se genera el segundo gol de Brasil en el segundo tiempo, los 22 minutos. Él pierde una pelota en el medio campo del Perú, Fred se la quita, le da un servicio a Neymar, y este define y marca el 2 a 0. Y cuando Neymar le llega el balón, lo más increíble era ver cómo la defensa peruana no hizo nada. Todos miraban la acción de Fred y Neymar y el remate este para el segundo gol. Un equipo peruano completamente desconectado, sin movimiento, sin ritmo, sin dinámica, y desde el carácter y la actitud, completamente pasivo el equipo. Entonces, eso es lo preocupante. No el 4 a 0 por, por la cantidad de goles que no, no, eso. Porque tú veías que el equipo no tenía una reacción, ni individual, ni colectivamente. En el primer tiempo, Perú tuvo algunos intentos. Carrillo por la derecha intentó, quiso sacarse a uno o a dos brasileños, pero nunca tuvo la conexión, ni con Cueva, ni con La Padula ni con Yotún, nunca tuvo con quién asociarse. Entonces, todo lo que él intentaba quedaba solo en eso, en intentos. Por la derecha, en algún momento trató de ir por la izquierda, menos por ese lado. Peña, más cuidando el lado que le tocaba apoyar a Marco López que en ese aspecto cumplieron pero en ataque nunca. Cueva en el primer tiempo intentó pero quedó en eso en intento porque nunca siquiera tuvo la oportunidad de darle un pase largo a la padula como lo hizo por ejemplo en algunos momentos del juego con Ecuador en Quito. Nunca. Por eso que digo que la padula hoy murió huérfano solo. Lamentablemente pasó eso. Entonces, la preocupación del partido de hoy viene de ahí. El equipo peruano no tuvo en ningún momento la voluntad o la intención de atacar al rival. Nunca no se vio. Y voy a algo que nunca falla, que es la estadística. En el primer tiempo solamente, Perú tuvo una llegada al arco de Brasil y fue a los 38 minutos. Cuando en la única jugada de todo el partido, Cueva eh, recupera un balón en el medio campo y le da un pase Ayotún que aparece por la izquierda y remata al arco de Brasil. Y el remate es bloqueado por el arquero Ederson, que fue la única pelota que bloqueó en serio en el primer tiempo. Una en 45 minutos. Es poquísimo, es pobrísimo. Para intentar buscar un resultado positivo con una selección como Brasil. Después Perú nunca tuvo nada. Y así murió el primer tiempo. Con un Brasil ganando 1 a 0 jugando un partido a media máquina, intentando por momentos por la derecha, con Cebollina, con Gabriel Jesús, con Neymar, con Fred. Pero ellos se fueron conformes con el 1 a 0 y nunca vimos a un Perú intentar siquiera algo más de lo que hasta ese momento ocurría en el terreno de juego. Cuando viene el segundo tiempo, Brasil inmediatamente, al ver la pasividad de Perú, hace dos variantes, pone al Charlison, y Everton Ribeiro, que ingresaron por Everton Cebollini y Gabriel Baburza, que para ellos, había hecho, para ellos seguramente hicieron un partido aceptable. Y ahí Brasil se anima a salir un poco más, a tener agresividad un poquito más, y Perú siguió con lo mismo, tirados todos atrás, yendo solamente al cuerpo a cuerpo por momentos, a tratar de friccionar, hacer alguna falta, que esa era la única forma que tenían de defender. Pero nunca una pelota salida saliendo en jugada limpia, un contragolpe, porque está bien que tú te puedas defender. Pero cuando tú, por ejemplo, propones al rival hacer un partido defensivo, hay algo que se llama el contragolpe, que fue lo que se hizo en Quito, por ejemplo hoy día nunca se contragolpeó. Nunca. Esa jugada que les mencioné hace un momento del pase de, de Cueva a, a Yotun, fue una recuperación que tuvo en el medio campo brasileño Cueva, y habilitó. En un pase filtrado a, a Yotun que apareció por el lado izquierdo y remató. Pero una salida de atrás de Perú, jugado, o un pase largo como lo hizo Tapia en Quito, o del mismo Cueva, o de Peña, nunca se vio eso entonces la padula nunca apareció en ninguna jugada porque nunca tuvo una pelota que disputar siquiera ni siquiera tuvo esa opción de ir a disputar una pelota entonces desde ese desde ese aspecto del juego Perú salió nulo en ataque nunca una proyección o una opción en ataque hacia el arco contrario todo fue buscar que impedir que los brasileños ataquen, y hasta eso lo hicieron mal porque terminaron haciéndoles cuatro goles. Entonces, es hora, viendo la proyección de lo que viene, que el míster Gareca empiece uno. A ver opciones de jugadores que le puedan dar otro sistema de juego al equipo peruano. Por ejemplo, es hora, creo yo, de ver a Girmal Lora por Corso. Es hora de ver, por ejemplo, a Araujo o a Santa María por Cristian Ramos, que hoy día fue de los puntos más bajos del equipo peruano. Hoy día Ramos, en varias de las jugadas y revisen las imágenes, seguramente las pueden volver a ver por YouTube o por otros canales de Internet. En todas las jugadas, o casi en todas las jugadas, Ramos quedaba pasado, incluso hasta rodeado en muchas de las jugadas porque los brasileños se lo filtraban, pero como querían. Tal vez en una o en dos tuvo algún despeje pero nada más. Entonces creo que ahí es hora de ver otro que en el puesto de Ramos le pueda dar algo diferente. Una mayor seguridad a la defensa peruana. Desde que se fue Alberto Rodríguez, esa saga central no ha vuelto a tener la misma seguridad que cuando estaba Rodríguez. Y es triste decirlo porque Rodríguez ya dejó de estar en la selección hace buen rato. Ha pasado Zambrano por ahí, pero todos hemos visto que Zambrano no es que sea mal defensor, pero es un jugador que juega, pero es un elemento que juega siempre al límite. Siempre te deja el codito de más o la patita de más, y ya lo conocen ya. Y es un jugador que te puede dar, sí, energía, buen. Es un, seguridad, pero también te da de estar siempre al límite de una jugada cada vez que va una fricción. Entonces. Creo que Santa María o Araujo pueden tener una opción de ser observados en los próximos partidos, mister. Y anímese, mister. Dos delanteros, la Padula, y si está bien Santiago Ormeño, anímese por Ormeño, mister. Ya es hora que Perú empiece un partido jugando con dos delanteros. Ya me cansé de ver a Perú solamente con un solo punta. Cuando dicen Perú dicen 4-2-3-1. Creo que ya es hora de ver a Perú jugar con dos delanteros de arranque en un partido. Y si no está bien Santiago Ormeño porque todavía no se recupera de su lesión al tobillo, ¿por qué no Valera? Si la idea es ver precisamente opciones nuevas. tú se puede ir al banco en el próximo partido. ¿Y por qué no poner a Cartagena con Tapia, por ejemplo? Hoy día Tapia también tuvo un partido malísimo, pero bueno, habitualmente es un jugador de los puntos más altos siempre en la selección. Entonces, una noche mala, ti sí, se le puede conceder. Pero, por ejemplo, ¿por qué no ver a Tapia con Cartagena? Tapia con Tábara. que Tábara hoy día entró? Pero ya cuando el partido Perú lo tenía perdido. Es más, Tábara. En el segundo tiempo es el único que generó la segunda opción en todo el partido de Perú. Perú tuvo solo dos llegadas limpias y con alguna opción de gol al arco de, de, de Brasil. Y precisamente Tábara, que entró en el segundo tiempo, al minuto 33 del segundo tiempo, en una pelota parada, saca un centro que cruza todo el área brasileña. En el lado del palo izquierdo estaba Abraham, le choca la pelota a Abraham de rebote le llega Valera, que ya estaba en el terreno de juego, y cuando era más fácil meterla, lamentablemente Valera patea la pelota y se le va por encima del arco brasileño. Tábara había generado esa jugada de pelota parada. ¿Por qué no Tábara en frente a Colombia, por ejemplo? o pues en los siguientes partidos que quedan con Ecuador y con Venezuela. Yo creo que ya es hora de ver jugadores diferentes a los que habitualmente hemos visto. Si el míster quiso poner esta alineación porque era prácticamente la misma que había jugado en Ecuador, se dio cuenta que a Perú le está faltando reacción en los partidos, carácter, mostrar algo más que simplemente jugar con una sola propuesta, que es la 4-2-3-1. Juguemos 4-4-2. Juguemos con dos puntas a ver qué pasa. Despercudámonos un poquito de solamente estar acostumbrados a jugar con un solo Hoy día veía a Galece, por ejemplo, sacar y tratar de jugar eh, balones por arriba permanentemente en los saques. Y Perú tiene, si se han dado cuenta ustedes en los partidos, la costumbre de es siempre estar centrando y centrando, esté o no esté Guerrero tenemos ahí, por ejemplo, a Santiago Ormeño, que puede precisamente aprovechar ese tipo de jugadas por arriba, porque es un jugador de un buen somatotipo, es alto, fuerte, y además, en su club, en el Puebla, cuando se le ha visto jugar, es un jugador precisamente que le gusta ir a ese tipo de situaciones de juego, es decir, por arriba, a ir a ganar pelotas arriba, que ha hecho varios goles de cabeza. Tenemos una buena alternativa, y ¿por qué no ponerlo con la padula? tratar de que pueda ser el pivot del equipo peruano con esas pelotas aéreas cuando saque el arquero para tratar de ganar por arriba y pivotear esos balones para que la padruna pueda ir a buscar esos balones precisamente que le gusta, porque es un jugador que corre, pero cuando ve que hay la opción de ir a pelear una pelota y cuando ve que tiene el espacio para poder ir a luchar un balón y ganarlo además. Pero no como es. que corría. Simplemente por tratar de, de abrirse un espacio, pero nunca le llegaba una pelota. La esperaba, pero no le llegaba. ¿Por qué? Porque el equipo peruano nunca salió a atacar hoy día. Jamás. Entonces, mister anímese. Déjale la oportunidad. Ormeño con la Padula. Cartagena. Otávara junto a, a Tapia. A Cueva. Mándele un ratito a la banca, no va a pasar nada. Le va a hacer bien además estar un ratito sentado. Y ponga a Peña, por ejemplo, en la posición de cueva para ver qué puede generar Peña realmente jugando en una posición donde en Holanda, en su club, se le ha visto ser no solamente figura, sino producción. Anímese, mister. Y puede jugar con carrillo por derecha y por el lado izquierdo, por ejemplo. Puede poner ibérico. Entonces, si queremos ver una reacción diferente del equipo, hay que animarse a darle la oportunidad a elementos que puedan precisamente permitirnos ver eso. Porque hoy día, Perú, con los mismos de siempre, y si vamos a hacer un análisis de esta selección en este proceso que ha empezado. Desde el primer partido de las eliminatorias con Paraguay hasta el partido que hemos jugado con Ecuador en Quito, más han sido las malas que las buenas. Por algo hemos perdido nueve puntos de los nueve que hemos jugado de local en Lima y solamente hemos ganado cuatro, que han sido el empate en Paraguay, donde fue el partido partido aceptable, regular y tal vez el mejor partido que hemos visto de esta era en Quito. Pero en los demás partidos Y de ahí la preocupación, porque vemos que el equipo tiene momentos o tiene algún partido bueno donde más o menos recobra la memoria de aquel equipo que llegó a Rusia 2018. Pero después caen baches en los cuales vemos que no solamente no reacciona, sino no tiene cómo reaccionar. Y ese es la preocupación. Porque con un equipo así, no se va a competir en lo que resta de las eliminatorias. Entonces, hay que animarse, mister a dar ese golpe de timón en el equipo y empezar a probar realmente a los jugadores nuevos. A Cueva, a Carrillo, a Yotún, a Ramos, a Corso, a Trauco, ya lo hemos visto, a Carrillo, ya se le ha visto, ya se sabe lo que da Veamos a los que no se les ha visto o a los que han tenido poquísimas oportunidades. Y si quiere hacer una mixtura, pues hágalo con los jugadores que más rinden. Carrillo, Tapia, ok, que ese sea su columna vertebral. Abraham Galese ok, La Padula, que se ha convertido en el 9 de la selección. Ahí está su, su, su columna vertebral. Y los otros puestos, pongan los jugadores que creo que hace rato lo están mirando y diciéndole, míster, una oportunidad. Y la gente también ya se los está diciendo hace rato. Y lo acabo de mencionar, ¿cuáles son esos nombres? Porque, ojo, ¿eh? después de la Copa América, no hay amistosos. Entonces, utilicemos la Copa América como un banco de pruebas. Yo no sé si Perú va a llegar nuevamente a la final de una Copa América. Pero así, o sea, no sé, y ¿saben qué? Una cosa, no me interesa que llegue a la final. Me interesa que al final de los partidos que tenga que jugar Perú, sean cuatro o cinco, podamos decir, ¿sabes qué? La Padula sí puede jugar con Ormeño. ¿Sabes qué? Si no está víncula ni Corso, no hay problema en poner a Lora. ¿Sabes qué? Si Cueva sigue mandándose embarradas tras embarradas, ya no es tan vital porque Peña lo hace tan bien como él. ¿Sabes qué? Si no está Trauco, Marco López es una buena opción. Entonces, si al terminar la Copa América vemos que aparecen nombres que son gravitantes y pueden darle una mejor calidad al colectivo de la selección, no me interesa ir al final de la Copa América. Porque lo fundamental y la prioridad en esta Copa América es ganar elementos que puedan potenciar a la selección. Eso es lo fundamental para Perú. Para selecciones como Brasil, como Argentina, como Colombia, que están en un nivel mejor que el nuestro, seguramente ellos pueden decir, sí, voy a la Copa América a ganarla. Porque además tienen el fundamento, los jugadores, y la manera como juega su equipo para sostener eso. Pero nosotros que estamos en una etapa de encontrar alternativas, de mejorar y de corregir errores desde lo defensivo, desde lo ofensivo, porque Perú, yo hace rato no lo veo atacando. Lo que hace Perú en algunos partidos como Ecuador es contragolpear, que no es lo mismo que atacar. El contragolpe se produce cuando tú agarras al rival mal parado o en una situación de desacomodo y aprovechas esa situación para que con salida rápida como ocurrió en los goles con Ecuador, puedas aprovechar y ganar, pero atacar es tu salir a proponer y estar ahí, ahí, ahí, ahí, hasta que logras tu cometido que es el gol. Yo no he visto eso Perú, por ejemplo, hacer hace rato. Eso lo vi en los partidos de la anterior eliminatoria. Como cuando le ganamos, por ejemplo, a Uruguay acá 2 a 1, esa noche con los goles de, de Paolo Guerrero y de, y de, y de Edison Flores. O como cuando le ganamos a Ecuador acá en Lima 2 a 1. O como cuando le ganamos a Bolivia también 2 a 1 en Lima, por citar algunos ejemplos. Pero en esta eliminatoria... No he visto ningún partido de esos. Atacar a Perú, no lo he visto. Lo he visto contraatacar. Por ahí, por momentos en el partido con, con Paraguay en, en Asunción, por ahí de repente en algún momento atacó. Pero más de eso no. Entonces, eso es lo que hay que ver. Que el equipo, además, corrige errores en lo defensivo. Que sea un equipo más dinámico, con más movimiento hoy día, Perú vio cómo los jugadores brasileños, y eso que no jugaron a todo el nivel que sabe Brasil, sino simplemente soltó la máquina a un cuartito nada más. Miraban cómo pasaban los brasileños, equipo estático en la cancha, sin dinámica, sin movimiento. Mirando cómo que Ramos quedó en más de una oportunidad de rodillas ante las arremetidas de Neymar, de Richarlison en el primer tiempo, de Everton Cebollina. ahí está el vídeo entonces Tapia hoy día estuvo desconocido perdiendo pelotas increíbles resbalándose seguramente la cancha puede haber influido pero haciendo una de más se desordenó y desordenó más de lo que de lo que habitualmente el equipo peruano es cuando entra en esos trompos o en, esas, o en esos nubarrones cuando el rival es superior a ti. Y ojo, que hoy Brasil fue superior a ratos. Cuando quiso. No fue una constante, ni te presionó, no. Seguramente si hubieran salido de esa forma, desgraciadamente hubiéramos estado ahí ya cantando una goleada estrepitosa. Y eso que Galece tuvo dos, dos intervenciones que impidieron ser gol. Más no pudo. Entonces, creo ahí que. Hay, Mister, que corregir desde los nombres, desde mejorar sistema, desde mejorar también la actitud del equipo. Porque cuando un equipo te empieza a ganar, como Brasil lo ha hecho últimamente con Perú, y ya no solamente te gana, sino te golea, también desde lo mental se crean las trabas. Hay que trabajar esa parte, porque ojo, vamos a jugar contra Colombia el domingo y Colombia es un equipo que también nos ha ganado últimamente y hasta nos ha goleado. Ya nos ha goleado en la última partida de eliminatoria aquí en Lima 3 a 0 y anteriormente un amistoso también ya nos había hecho 3 a 0 en el partido que se jugó en el estadio de la U. Y cada vez que nos, nos enfrentamos nos, nos gana. Hay varias cosas que corregir. Y no como leía en el Twitter, antes de entrar acá a grabar con ustedes en el canal de Carles, que mucha gente dice, no, lo de Brasil ya es pasado, hay que pa voltear la página y ver, el, y ver lo que viene, que es Colombia, eh, Ecuador y Venezuela. Voltear la página, digo yo, al contrario, este partido con Brasil debe visualizar todo lo que debemos corregir, todo lo que debemos mejorar, que es lo que estamos analizando acá con ustedes, y darle solución al tema. Eso es decir, voltear la página. Entonces, ¿de qué te sirve el mensaje que te deja no solo el resultado contra Brasil sino la forma como se jugó el partido y ojo que Colombia efectivamente no es el nivel de Brasil pero está uno o dos puntos debajo de Brasil y sigue siendo una selección potente creo que después de Brasil y de Argentina es la mejor selección de América del Sur y con ese equipo vamos a jugar hoy día y ojo que Colombia hoy día no pudo con Venezuela y de Venezuela, que salió a proponerle un partido defensivamente a Colombia eso es lo que es defender tener esa actitud esas agallas si voy a proponer defender un partido no me salgo a tirar atrás y le doy la cancha y el balón al rival le doy el balón ok pero la cancha no te la doy te salgo a presionar desde mi medio campo hacia arriba te fricciono te anticipo. Estoy en constante movimiento, dinámica. Te anticipo. Te desconecto de tus jugadores más importantes para que no puedas llegarme. Perú no hizo nada de eso. Venezuela sí lo hizo con Colombia y logró el 0 a 0. Y tuvo un arquero que cuando fue requerido como Fariñas respondió. Hoy Galese, cuando fue requerido, respondió. Pero salvó las que pudo. Y las que no pudo, no fue culpa de él, sino de la inoperancia del equipo, de todo el equipo, no solo de la defensa. No hubo respuestas del banco, no hubo respuestas de los jugadores. Y Brasil sometió a Perú y lo más triste es que lo sometió con poco, sin hacer mucho. Como dicen en el término futbolístico, caminando y sin despeinarse, 4-0. Eso es lo preocupante. Entonces, no digamos que hay que olvidar el partido de Brasil, voltear la página, voltear la página, nada que ver. Al contrario, hay que repasar lo que ha dejado el partido y ver cómo corregimos este zafarrancho que tenemos. Porque, ojo, ¿eh? el oasis que fue el partido con Ecuador eso solo es un oasis, porque si analizamos esta campaña que tiene que ver con las eliminatorias, más han sido las malas y las remalas que las buenas o las regulares. Por eso digo que ojalá que en esta Copa América no hagamos eso de voltear la página, no, al contrario, hay que repasar lo que deja, lo que está escrito, corregirlo y en el siguiente partido empezar a ver qué tal se está corrigiendo esos detalles. Porque, ojo, Colombia nos va a salir a atacar y con más fiereza que Brasil. Porque han quedado picados, porque no le han podido ganar a Venezuela, que venía de perder 3 a 0 con Brasil. Y ojo que Venezuela ha venido con un equipo debilitado y diezmado, porque casi la mayoría, o casi la mitad de su plantel, tiene el problema este del COVID. Entonces, si vamos a comparar a Perú, por ejemplo, con otras elecciones, vemos que el Perú ha quedado estancado, y es más, ha retrocedido en mucho de lo que había logrado para bien en el la anterior eliminatoria o en la Copa América anterior. Es hora, para ese cambio, dar las chances y las oportunidades tal como usted, míster, lo hizo, por ejemplo, para la Copa Bicentenario en Estados Unidos, la Copa América Bicentenario de hace cinco años atrás, en el 2016. Yo creo que lo de hoy de Brasil debe servir para que usted se despercuda y se dé cuenta que varios de los que habitualmente son titulares en Perú, por un momento pasen a estar sentados junto a usted viendo los partidos desde el banco de suplentes y los que ha llevado para verlos, para observarlos, tengan esa chance, porque le queda solamente, mister, tres partidos más para que pueda hacer eso. Colombia, Ecuador y Venezuela. Porque no va a haber más después. Amistosos no hay. Y creo que tres partidos estamos al ras-ras como ras para poder probar y darse cuenta si pueden o no producir esos nombres. Reitero, la prioridad para Perú no es llegar a la final nuevamente de la Copa América. No, la prioridad de Perú es ver si hay jugadores que puedan servir para potenciar el equipo que va a terminar jugando las eliminatorias. En delantera, en marcadores, en centrales, por ahí en algún volante que pueda hacer el reemplazo de Cueva y que no esté ahí Cueva, haga los desmadres que haga fuera de, del campo y después usted decir, mister, que eso es un tema privado. Yo sé que lo hace porque seguramente no quiere romper la armonía del grupo o porque le puede tener, como decimos aquí en el Perú, camote al jugador. Pero creo que ya es hora también que se dé cuenta que además de Cueva hay otros jugadores que se portan mejor que Cueva y tienen tan buenas condiciones que Cue como Cueva, como Peña, por ejemplo, y no sacrificar a Peña, ponerlo en un lado del campo que no habitualmente es su lugar donde mejor pueda jugar por seguir poniendo a Cueva. Así que creo que... Hay que decir las cosas en su justa medida y en el momento, y creo que este es el momento. El momento de probar a otro jugador que no sea cueva. Y también probar dos delanteros. Y desde aquí vamos a seguir insistiendo en esto, porque creemos que ya es hora que Perú, por ejemplo, pueda jugar con dos delanteros iniciando un partido. Antes de terminar, quiero agradecerles a mis suscriptores nuevos, que me han regalado sus comentarios y sus saludos con likes y toda la buena onda. Jorge La Rosa, Eduardo y Alan Contreras, ellos son hermanos, Sebastián Olivos y Econotó, que son suscriptores y habituales concurrentes a este canal. Les agradezco por su buena onda, por sus comentarios, y a mis nuevos suscriptores, anímense también ustedes a dejarme un like, sus comentarios, sus preguntas, o si quieren un dislike, es bien recibido, porque de lo bueno y de lo malo siempre se aprende algo. Nos vemos en la próxima edición del canal de Carles, y ánimo, Mister. si usted quiere, lo puede hacer. Dos delanteros frente a Colombia, la padula ormeño, o la padula y Valera, sin ramos, puede ser Araujo, Puede ser eh, Santa María, Lora, por Corso. Eh, junto a Tapia puede jugar Tábara, un ratito de YouTube a la banca, o puede ser eh, Tapia con Cartagena. ¿Por qué no? Opciones hay. Lo que debe haber también de parte de usted, mister, es las ganas de hacerlo y animarse y dar ese golpe de timón, porque creo y también los que nos ven en el canal de Carles pueden coincidir conmigo, que se puede hacer una mejor selección porque jugadores lo hay, y usted los ha llevado por algo a la Copa América, así que anímense y a probar porque la selección puede y tiene con qué dar más. Buenas noches, muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima.